Hoy leemos Los Niños, un cuento de Roberto Pairo incluido en su libro Novelas y Fantasías. La obra literaria de Roberto Pairo representa uno de los ejemplos más sobresalientes de la fusión culta y popular en las letras argentinas. Sus narraciones representan elementos característicos de la tradición hispánica de la picaresca, trasladados al ámbito gauchesco. Y ahora vamos a dar comienzo a Los Niños. Espero que sea de tu agrado. Los Niños por Roberto Pairo Un día Volviendo de lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño, fijando sus miradas en los niños que jugaban en la calle, me dijo con ese acento melancólico que daba siempre a sus palabras, ⁇ 'Amo a los niños de ojos azules y cabellos rubios'. En su mirada indecisa y soñadora veo algo dulce y vago que me encanta también a los de cabellera negra y ojos brillantes. Los amo con todo mi corazón, porque el niño es siempre una promesa de porvenir lejano y gozo al soñar en lo que no se ha realizado aún, en lo que solo en la imaginación existe. Algunos viven del pasado, muchos del presente. A mí me gusta vivir del futuro, por eso amo a los niños. Quizás también sea porque, como entre nubes, se me presenta ahora la imagen de mi madre santa y noble, haciéndome dormir con la cabeza entonces blonda, reclinada en su recazo mientras me miraba con sus grandes ojos que decían tantas cosas. Pero, a veces... Cuando los contemplo sentados sobre mis rodillas, siento llenárseme de lágrimas los ojos, pobres almas puras y candorosas. Ellas también perderán sus ilusiones al ponerse en contacto con el mundo, como pierde la mariposa el dorado polvillo de sus alas. Al escapar de sus manos son rosada cárcel que suele ser a veces su sepulcro. Ellas también palparán la realidad y verán al hombre pequeño, más pequeño que lo que él mismo se cree desde que ha ahogado su corazón dentro del pecho. Ellas también echarán alguna vez de menos los días en que no se daban cuenta de ellas mismas cuando vagaban por los espacios siderales, enviando el raudo vuelo del ave que, embriaga en torrentes de luz se levanta hasta las nubes. Ellas se verán también pequeñas cuando los plateados hilos de las canas les traigan un poco de experiencia y un poco más de nieve para helar su corazón. ¿Por qué los niños no siguen siendo siempre niños? ¿Por qué sus ojos resplandecientes hoy de alegría irán perdiendo poco a poco su brillo hasta convertirse en ojos graves de este hombre que lucha en la terrible batalla de la vida. Ángeles adorados, yo soy vuestro amigo. Ah, no creáis, porque os miro con ojos tristes, que estoy descontento de vosotros. ¿Qué podéis haberme hecho que cause mi disgusto, si sois tan buenos como lo era yo en el tiempo en que mi madre besaba mi frente pura y tersa, en el tiempo en que yo respetaba a los hombres con cierto respeto temeroso, calculando sus conocimientos por las hebras de su bigote? ¿Qué podéis haberme hecho si sois mi alegría, si al veros olvido mis pesares, si al rodearme levantáis, entre el dolor y yo, una portentosa muralla? Y sabiendo que todo esto no espero a que se reúnan conmigo, los busco porque los amo, porque me consuelan, porque vienen a probarme, cuando más dudo que aún existe la pureza sobre la tierra donde se cree perdida para siempre. Los busco, y al encontrarlos me olvido de mi edad, y quisiera correr con ellos a través de los campos, trepar a los frondosos árboles, entregarme, en fin a todos sus bulliciosos juegos, para tornar enseguida con la ropa desgarrada y el corazón contento, como vuelven ellos después de sus agitados paseos. Y se explica esto por el misterioso encanto que tienen esas horas de la infancia, en que se ve todo sin darse cuenta de nada, en que no se conocen el cansancio ni el hastío, en que se sueña con seres portentosos con inexplicables fantasmas, con el gnomo que vela en el arruinado castillo con la bruja que, a la noche cruza cabalgando en un vestigio la negra extensión del cielo cubierto de nubes para ir a formar parte en algún aquelarre diabólico, en algún sábado infernal. ¿Qué causas? Avivan nuestra imaginación durante los primeros años y nos hacen creer en cosas imposibles, lo infinito en la maldad y lo infinito en la perfección, la bruja y el hada, el ángel de guarda y Satán, el cielo y el infierno. La falta de estudio y de examen. El niño, en medio de esa inmensa sala de disección que se llama mundo, se encuentra turbado inactivo en presencia de sus casos innumerables, enfrente de sus instrumentos desconocidos, y prefiere forjarse una humanidad quizá mejor que la verdadera, pero no por eso menos inexacta, porque los niños son poetas, son creadores. Aman la flor, la mariposa, el sol ardiente, la luna melancólica, la estrella que titila, SEMI PERDIDA EN EL AZUL DEL CIELO Pero los aman a su modo Creyéndolos algo que no son Por eso, cuando ha alcanzado la flor deseada Le arranca una a una sus olorosas hojuelas Cuando la mariposa enamorada de ellos quizás Se deja tomar por sus tiernas manos Encuentra en ellos un verdugo Por eso el juguete queda pronto hecho pedazos todo por ver lo que tiene dentro. He aquí la gran batalla, lo real contra lo ideal. El niño, poeta, siente también destrozársele el alma al palpar la realidad de la vida. Y no es solo eso. He visto muchos niños pasar horas enteras en silencio, con la frente pensativa y los ojos bajos. Creo que son esas las señales posteriores de la meditación. ¿Qué los distrae? ¿Qué los abisma? No lo sé. Pero quizá vislumbren el porvenir lejano con todas sus terribles tempestades. Quizá piensen en lo que nosotros, hombres, no nos atrevemos a escudriñar. ¿Quién sabe? Estudiando los niños se llegaría a comprender muchas cosas porque el niño es, a veces, un filósofo. Oh, no sonrías incrédula y burlonamente, él busca la causa. Y él, porque todo lo que abarca su vista y se remonta a veces hasta la causa primera, hasta el Dios. ¿Qué es Dios? Me preguntaba uno de ellos. —¿Qué es Dios? —contesté. quien sepa con fuerzas para dar una definición exacta. —¿Y Dios es bueno? —prosiguió el niño, sin notar mi ignorancia. —Sí, muy bueno. —¿Y por qué mamá le reza siempre para que mi hermano vuelva a casa y mi hermano no vuelve? ¿Y por qué hizo que papá se muriese para que mamá y yo llorásemos mucho? Si sí, yo soy bueno, porque mamá no se enoja conmigo nunca, pero Dios no, porque hace que llore todos los días. Voy a contestarte, dije, seguro de mí mismo. En primer lugar tu hermano permanece lejos de tu familia porque tal es su voluntad, para eso cuenta el hombre con el libre albedrío que es la facultad de hacer lo que crea más conveniente. En segundo lugar tu padre ha muerto porque tal es la ley que rige la materia, el cuerpo muere, es decir, cambia de forma. Se divide en innúmeros cuerpos dotados de vida también según esta ley inevitable, pero el alma vive entera. Alienta siempre completa en el infinito, y es lo único que se sustrae a esa ley de transformaciones sucesivas. Me miró con ojos de asombro, quizá no comprendía mucho mi discurso, quizá lo hallaba sobrado, deficiente. —¡Ah! —exclamó por fin—, ¿Dios hace eso? ¿Y por qué hace eso? Juzgué prudente no engolfarme más en tan escabrosos asuntos y dije, como última palabra, «Niño, los hombres marchamos en el mundo como una venda impenetrable sobre los ojos. Quizá cuando esa venda caiga de los niños me sea posible contestarte». «¿Y quién es capaz de contestar a todas las candorosas preguntas que nos hacen esas boquitas frescas como las flores en la aurora?» ¿Qué hombre de ciencia, qué filósofo profundo tiene conocimientos suficientes para ello? El niño es un libro. Estúdialo, si quieres conocer la vida. Es el camino más corto para ver cuán incomprensible es el hombre, ser inteligente dotado de un espíritu que se afana por probarse a sí mismo, que es una máquina que ejerce sus funciones matemáticamente, un trozo de materia viva, que el tiempo desmenuzará para que vaya a tomar parte de otras vidas. Ya vegetales, ya animales, un resultado de diversas transformaciones que no es aún un resultado final, una evolución de esa misma materia que seguirá evolucionando después, una apariencia del protoplasma, en fin, pero nada más que eso. Alma y mentira son ya para él una misma cosa. Estudia a los niños. En su contacto verás desarrollarse ante tus ojos panoramas nuevos, inmensos, porque ellos mismos plantean problemas nunca imaginados y quizá lleguen a mostrarnos alguna vez la oculta vía que buscamos sin hallarla jamás. El camino de la felicidad, de que ellos gozan en sus juegos inocentes, sin que un pensamiento triste llegue a turbar la placidez de su semblante siempre risueño, aún hasta cuando las lágrimas cristalinas resplandecen en sus mejillas, como otros tantos diamantes sobre una fresca hoja de rosa. Fin